Y después por internet, en cualquier lugar del mundo, en sitemusic.com. Y en Gualeguaychú lo tengo yo, porque preferí tenerlo, porque me gusta también el contacto con la gente, y quedar charlar, tomar un mate y hablar un poco, viste, sobre la música. Y bueno, lo que hemos visto, he escuchado Damián Excelente, los músicos suenan una barbaridad, y bueno, no, el disco está buenísimo. Así que lo difundimos a la radio con gusto. Para Hago sonar en mi acorde Un javiadito montielero Que alegre mi corazón Afloje la don serafín la Al que baile al fin que hermoso aquel que cabello Y esta tarde bonito, muy contento y florecido. En su copa han hecho nido, un casal de pacaritos, mientras lloran la soledad.